Hablamos con María Gracia Merende que ella también pertenece al casino, una mujer socia. Y allí hablábamos con el presidente y es verdad que antes pues, eran las cosas muy diferentes a las de ahora. Por eso ya yo como mujer quiero que me cuente cómo ha sido su integración también en el casino. Y esta es la junta. Y además. Es madre de un famoso que queremos mucho, muy simpático y nos reímos mucho con él cada vez que lo vemos en la tele. Vamos a hablar de la feria, vamos a hablar un poquito en tertulia con ella, que es una mujer que transmite mucho, es muy simpática y la verdad es que, pues, que me encanta hablar contigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo está pasando la feria? Gracias. Lo estoy pasando muy bien. Siempre me voy a dar amiga, que siempre te veo como buenas amigas. Pues sí, gracias a Dios tengo muy buenas amigas. Sí, todos los días estoy viniendo a la feria. Sí, y ahora con lo del casino pues estoy mejor. Cómo ves este año la feria. La feria la estoy muy viendo muy bonita. La, la gente con ganas de feria. Hay gente con ganas de feria, la verdad es que sí. Y la Alameda está muy bonita con las cofradías, la Avenida del Mar, la verdad es que sí, que, que está viendo mucha participación. Sí. ¿Desde cuándo perteneces tú a la junta? de Pues mira, eh, a la junta pertenecemos. Yo creo que fue las votaciones creo que ha sido en febrero. Somos dos mujeres en la junta. En Carna Cantero y yo somos las primeras mujeres en 99 años y la verdad es que según dicen los socios se está notando, se está notando a la mano de la mujer y nosotros la verdad es que estamos muy contentas. Sí. Bueno, y gracias a ello habí formado ya grupos de socias cada vez soy mano y... ...y está muy bien porque el casino es un espacio muy bonito... ...y mira qué gusto que se está aquí... Eh, ...disfrutando también de, pues, de las amigas, de poder hablar... ...de tomar algo, es un ambiente muy bonito... para ...no solamente a la, para la feria, sino para todos los días. Sí, nosotros nuestro punto de encuentro es aquí... ...y lo malo es que quedamos aquí... ...y luego como todo está tan rico, la cocina está tan bien... ...que nos da pereza ya de movernos... ...pero que sí, cada vez hay más socias... Como ven, que hay mujeres, pues cada vez hay muchas que me dicen: Mira, que que tengo a mi marido, tú qué dices, me hago socia yo o hago a mi marido. Digo: No, no, tú, tú, que no hace falta más mujeres, venga. ¿Qué, yo... ¿Qué ventajas tiene uno siendo socia del casino como mujer? ¿Qué ventajas tiene? Pues mira, las ventaja es la misma que tienen los hombres, todo. Lo único que ahora ya podemos subir arriba. ...podemos echar nuestras partiditas de cartas... ...ya tenemos lo mismo que, que antes tenían los hombres... ...ahora lo tenemos las mujeres también... ...ya la igualdad... ...y ellos nada, los el hombres lo, lo llevan muy bien... ...ellos ya nos ven como una más... ...antes era de ellos, pero ya es de todos. ¿Qué te gusta a ti jugar? ¿Cuál es tu juego en las cartas? Pues mira, yo todavía no he jugado nada... Pero tengo mis amigas que juegan a la canasta y me van a enseñar a jugar a la canasta. Yo me contigo a Venga, vamos a aprender dos o tres, porque yo tengo muchas ganas, porque a mí nunca me ha gustado eso de los juegos, pero ahora ya me estoy animando. sí, divertido, uno se ríe, se pelea de broma con otro. Y además que tenemos nuestro sitio, que ya vamos a estar tranquilitas, además que aquí es nuestra casa aquí nos sentimos como en nuestra casa. Yo aquí vengo con toda la tranquilidad, todo el mundo me conoce y sé que cualquier día que me encontrara mal o algo ellos saben quiénes soy. Y entonces yo estoy aquí muy bien. Yo estoy como en mi casa. Sí. ¿Y cómo lleva lo de ser madre de un famoso? Bueno, pues lo de ser madre de un famoso yo me he acostumbrado desde pequeñito. ...porque mi hijo yo creo que ha sido famoso... ...desde que estaba en la guardería... Eh, en mi figura siempre... ...entonces él empezó, empezó... ...y yo me han ido ya... ...hombre, yo antes en Marbella... ...me conocían como María Gracia... ...pero ahora ya me ven y me dicen... ...mira, ¿sabes quién es? ...la madre del monaguillo... ...y algunas veces me da, me da así un poquito de, de corte... ...pero bueno, lo voy asimilando habrá reído mucho Corea, habrá hecho muchas trastas habrá sido un terremotillo ¿no? era un niño muy trasto ¿eh? menos más que fue el primero y ya el segundo era más tranquilito porque si el segundo llegase como es no sé, un manicomio un manicomio es que él inventaba unas cosas pero era muy gracioso porque lo, lo que inventa pues ahora mismo la hora que es ...debe de llevar cuatro horas de viaje a Japón... ...bueno sí que lo vimos en la tele... ...que lo mandaron para Japón... ...porque todo lo que traía él no había ido nunca a Japón... ...así que ahora ya será verdad que ha ido a Japón... ¿no? ...ahora es verdad que va para Japón... ...esta mañana ha salido a las seis y media... ...ha hecho escala creo en Frankfurt... ...y ahora va... ...creo que son 12 horas más dicho él... ...así que... ...que a ver... ...a ver lo que trae de allí... ...a ver lo que trae de allí... ...porque vosotros... Ya sabéis lo que él trae, pero bueno, nos reímos mucho. Espero verlo este verano también mucho por aquí, espero ¿eh? verlo mucho este verano por Marbella, ¿no? Que vendrá, vendrá. Sí, vendrá, por aquí, ¿no? sí, vendrá eh, mi nuera, sí. mi nieta, porque él tiene una niña con 10 años, que es mi niña, porque yo tengo dos niños y ella es mi niña, así que sí, que vendrá. Yo espero que sí. Claro, y bueno, ya me imagino que también lo habrá echado de menos, ¿no? De que se va siempre también a presentar programas y está afuera, porque no se sé, echa de menos, ¿no? O más cuando un hijo con tanta alegría y que es tan gracioso, ¿no? Que los hijos se sí, no sé, echan mucho de menos. Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo también estoy mucho tiempo allí. Yo estoy mucho tiempo en su casa con ellos, porque mi hijo el clásico hijo que todavía le gustan las comidas de su mamá. Fíjate tú los años que él lleva fuera de Marbella. Pues todavía es. Me gusta la de mi madre, que cuando voy me tiene que hacer su comidita. Pues él todavía eh, espera que vaya mamá y nada más llega por las puertas mamá. Las patatas en amarillo, las vergas pachuelo, las comiditas de siempre. Porque mira, mi nuera le hace su comidita, pero el punto de mamá pues no se lo da. Y él quiere que vaya su mamá. ...y a la niña también la tenemos muy concienciada con la comida... ...y a mi nieta le gustan mucho las comidas de su abuela... ...las comidas de Marbella... ...porque también a mí me la enseñó a hacer mi suegra... ...mi suegra fue... Esto, me suena muy bien a mí ese quichito amarillito... ...qué ingredientes tiene, una recetita... ...que vaya yo aprendiendo, a ver, dame... dame esa recetita de eso que has dicho... ...que me ha sonado muy bien... ...ahora ha estado con un compañero tuyo en la tele... en ...una tele a nivel nacional... ...todavía no la han puesto... Sale el día 27, creo que a la una y media. Es eh, un programa de comida, eh, es que no sé si se puede decir, con Dani García. Sí, Dani García lo queremos mucho y es un encanto. Además, fíjate, de ronda ha triunfado aquí también y es una maravilla. Dani, un beso. Sí, él viene aquí mucho, él está aquí mucho con nosotros. Antes de allí estuvo aquí. Pues mira, eh, hicimos solomillo Wellington, hicimos, pero bueno, el que lo hizo fue Dani. Yo lo único que hice fue mmm, cortarle la cebolla, le preparaba, de pinche, de de pinche, de pinche yo de pinche. ¿Y ha aprendido era... a hacerlo ¿no? el solomillo? Sí, porque yo tenía muchas dudas, tenía muchas dudas porque a mí no me salía bueno, pero ya Dani me ha enseñado cómo lo tengo que y hacer. lo no ha aprendido, pensalo. ahora que nos diría cómo lo tenemos que hacer. <ríe> pues mira, el eh, solomillo va envuelto en unos hojaldre. Entonces los aldres hay que darle, hacerle un boquetito para como para que no reviente los aldres. Entonces ella me enseñó, también me ha enseñado cómo tengo que hacerle el champiñón, ponerle el fuá. que sí, la verdad es que le salió riquísimo. Está muy elaborado ese plato, ¿eh? Es un plato está, elaborado. está elaborado, pero no es difícil. Cuando tú lo ves de hacer, bueno también un profesional, cuando tú lo ves de hacer, dice, tú puedes sí? sí? Y luego. Ya me dijo Dani que iba a venir un día a mi casa, que le tenía que hacer una, una, un plato. Y le digo, Dani, ¿te puedo hacer el gaspachuelo? Y entonces ha quedado en que va a venir un día a mi casa y le voy a hacer el gaspachuelo. Sí. De Málaga, el capachuelo es un plato muy típico de Málaga, que siempre pues, con la mayonesa, ¿no? con la mayonesita y tal, y estaba buenísimo, que, pero se come mucho en Málaga, porque luego en Sevilla no lo he visto y no lo conocen ese plato. Mira, mi nuera es de Cartagena, entonces ella no sabe hacerlo, a, a mi hijo se lo tengo yo que hacer que se puede cortar y es darle el punto con la que esté templadita el agua para que no se corte la mayonesa. Sí, si lo sabes hacer, ¿eh? ya no es difícil, porque tú haces la mayonesa y le vas echando el agua calentita, poquito a poquito y lo vas como trabando y la verdad es que, es que queda perfecto y también tiene muchas variaciones. ...porque si quieres lo haces con patatas, con arroz... ...también le puedes echar un poquito de rape... ...y una jambita y unas almejitas, ...que es que tiene mucha variación para hacerlo... ...y la verdad es que está muy rico... ...mi hijo ya te digo... ...el pequeño mío no... ...no mucho del gaspachuelo... ...porque él dice eso de mayonesa con agua no, no le va... Pero serio sí. Está buenísimo. ¿Está? Yo que es muy serio que es muy de Marbella. Yo ahora mismo no sé si es Marbellí. Eh, es Marbellí, ¿no? Marbellero. Marbellí, ¿no? Marbellí. ¿no? marbellí ¿no? Yo creo que todo está bien dicho. Tanto Marbellí como Marbellero son palabras que están muy bien dichas. Pues mira, ya Ay. ahora sí ...vamos a ver, mi hijo dio el pregón en el 14... Que ...fue el mejor pregonero de la historia... ...vaya me hace de pregón, de dentro, con una sencillez... ...qué bonito, fue muy emotivo... ...se acordó mucho de su padre... ...la verdad es que nos nombró a todos, todos... ...y la verdad es que la gente de aquí de Marbella... Eh, ...cuando yo las veo que hay yo, todos los años con el pregón... ...me dice, qué buen pregón dio tu hijo... La verdad es que todo han sido buenos, todo han sido buenos, pero también como se dedica al humor, pues también metía en muchas, muchas cositas de humor. Para también. que no se haga. Porque los pregoneros muchas veces, es verdad que todo lo hacen bien, ¿no? Pero hay verdad que pregoneros que se hace muy pesado muy largo, y no se hace tan ameno como el de tu hijo, que se hizo muy ameno, se hizo que la gente quería más. quería más, pero mira, es.. Eh, el, el pregón lo tenía escrito y, y no lo habíamos visto nadie ni su mujer ni yo bueno entonces la niña era pequeñita eh, no lo, era sorpresa fue para nosotros una sorpresa esa noche y luego me lo me lo dedicó luego tuve yo que salir a recogerlo fue muy bonito la verdad es que eh, dice mi madre va a recibir como decía, un aluvión de, de alegría, algo así. Hoy le voy a dar mucha alegría yo a mi madre. Y la verdad es que mis dos hijos siempre me dan mucha, mucha alegría. Parece que eres, vamos, una, un encanto. No, no, ellos que son muy buenos hijos, que yo he tenido mucha suerte con mis hijos. La verdad una que... Buena, sí. de verdad, te felicito por ello y te di las gracias por atendernos, por habernos conseguido. ...y espero que sean muchas más y hablemos de cocina, que a mí me gusta mucho estas cositas también... ...que mira, que aquí en el casino tenéis vuestra casa, que estamos haciendo baile... Está... Llama? aquí estoy yo, ¿vale? ...sí, sí, aquí estamos haciendo cosas muy bonitas, la verdad es que estamos poniendo mucho de nuestra parte... ...que queremos que, que sí, que todo el pueblo de Marbella pueda, pueda venir y estar con nosotros... Sí. Muchas gracias, un beso muy grande Inmobiliaria Gilmar Costa del Sol ha patrocinado este espacio